Bueno, eh, hoy tuve una pregunta de High que preguntaban cómo se dice palabra en coreano. Y en el diccionario aparecen varias palabras <ríe> para describir la palabra a palabra. Um, y las que, la que esa persona encontró, eh, Dayana encontró, son tres, que son Nad Mal, mal" no. <ríe> A ver, ¿cómo vamos a poner esto? Creo que lo que podemos hacer primero es que está mal en un lado, en el otro lado está tan o, tan o y tan mal. Y hay una relación entre el mal y el non-mal. Lo vamos a averiguar. Um, lo más común y corriente es decir ah no. Entonces, por ejemplo, si uno está preguntando cómo se dice bla bla en coreano, se diría, no, ¿cuál es la palabra que corresponde a la ¿Cuál es la palabra? bla bla se diría así se escribiría entonces el 단어 sería como el uso más común y se refiere ...a una palabra específica. Uh, casa. Ahora, um, mal... ...tiene varios... ...significados. Eh, también puede significar lengua... ...o idioma. Entonces uno pregunta... ...¿qué idioma hablan en China? eso preguntaría, ¿chung국에서는 무슨 Ah. Y también se usa para referirse a un grupo de palabras. Ah. Pero ese grupo de palabras se le trata como una unidad. Entonces, por ejemplo, la casa embrujada. Esto podría considerarse mal. Ah. Um, un ejemplo de esto puede ser cuando uno dice algo inapropiado y otra persona le corrige. En C uno dice algo inapropiado aquí están dos personas, A y B. Y A ve una casa, y está como medio, medio antiguo. Y A diría, ah, esta casa está embrujada. Y B le dice, ah, 그런 말은 그런 말은 하는 es, no es no es, eh, no es respetuoso decir, es decirlo así y en ese caso se está refiriendo a esta expresión completa con la palabra mal entonces cuando uno dice una grosería algo de falta de respeto algo así, se usaría uh, esta expresión mal ahora, dan mal es interesante porque hay otras varias eh, en varias expresiones en coreano, Nat significa unidad, unidad separada. Entonces, la más común que puedo pensar es Natke, que es eh, separado. Entonces, por ejemplo, típicamente, qué sé yo, la gente está vendiendo ropa, digamos playeras así. Está vendiendo eh, tres playeras por... 20 dólares. Entonces uno puede venir y preguntar, oiga, ¿y por cuánto, cua, cuánto vende uno una playera? Y la expresión de una playera sería Natche, Natche ¿no? un alma, lo Rochuseo. Entonces, ¿qué otro se usa Nat? No sé dónde no se sé más se usa Nat, pero el Nat tiene el sentido de que es uno. Entonces, um, como mal significa... Eh, una expresión. Nanmal se refiere a la unidad, que en este caso sería palabra. Entonces, se puede decir que Nanmal y Tano no son sinónimos. Pero la gente no usa la, la palabra tan mal tan a menudo, como el Tano. No. Uh, solamente se... creo que se usa más la palabra nanmal cuando hay un entendimiento de que hay un conjunto de palabras y uno está tratando con una palabra de esas hay, hay, hay un montón de palabras y uno se está refiriendo a esta palabra en específico en ese caso se usa nanmal y el único ejemplo que puedo pensar es nanmalweugi nanmal memorizar eh, una palabra, memorizar palabras, entonces ahí la idea es que hay un montón de palabras en el idioma esta, este, este, este, un montón de palabras, y uno lo está aprendiendo uno por uno uno por uno entonces en este caso se usa nanmal nanmalbeuki nanmal y la mayoría ya eh, creo que se asentó la palabra tano, pero creo que en la mayoría de casos cuando uno usa tano puede usar también NANMAL hmm. bla bla dano bla bla bla bla bla bla bla bla Nanmal tiene que ser un caso específico donde el contexto es hay un grupo de palabras que constituye el mal y de ese grupo estamos eh, mm, refiriéndonos a una palabra en específico. En ese caso se usaría nanmal. Así que son casos muy especiales. En general usa tano th y en, en, caso, en y cuando usa nanmal la gente le va a decir cuándo tiene que hacer nanmal y Mal eh, eh, significa expresión en un sentido más amplio, pero típicamente no se usa con palabras individuales.